La Casa de la Bruja presenta relatos originales para morir de miedo. Fuego frío. En las noches de invierno. Los habitantes de la casa se acurrucaban en el salón alrededor de la chimenea. Y juntos, pegados hombro con hombro, mientras contemplaban mudos el hueco vacío, sin fuego. La estancia helada resonaba con un olor del viento que corría salvajemente levantando las hojas, que se me remolinaban por el suelo, los cristales rotos colgaban del marco de la ventana como una horrible vieja desdentada de aliento putrido, en los rincones de la habitación se amontonaban prendas de ropa deshecha, mezclados, ...con restos de pequeños animales muertos. Los insectos componían una letanía de ruiditos infernales. Esa noche un grupo de chavales habían llevado una desconchada tabla de madera... ...con unas pocas palabras... Sentados en el centro de la estancia, reían nerviosos a la luz temblorosa de las linternas. Cuando hicieron la pregunta, el vaso corrió alocadamente sobre la tabla y se paró en una palabra. Luego, empujado por una violenta la fuerza invisible se estampó contra la pared, haciéndose anicos. Al tiempo que del fondo de la chimenea estalló un grito. La pregunta era... Estamos solos en la casa. Los habitantes de la casa apiñados en torno a la chimenea se volvieron a la vez para agitar la respuesta.